Hoy, dentro de la problemática de la gestión de conflictos, hemos tenido la oportunidad de charlar con un colega. Fran Navarro es youtuber, es colega mío. Fran Navarro lleva, como yo, bastantes años trabajando en el mundo del desarrollo de competencias y hoy queríamos compartir con él su visión que tiene de cómo se aproximan las personas a los conflictos y qué consecuencias trae ello de cara a resolver, solucionar esos conflictos y sobre las relaciones sociales de las personas. En primer lugar, vamos a ver un trozo de uno de sus vídeos relacionados con el tema para que veáis el enfoque particular que Fran propone para mejorar nuestras competencias de gestión y resolución de conflictos. ¡Adelante! Cuando hablamos de conflicto, normalmente visualizamos una situación de lucha, tensión o enfrentamiento entre dos o más partes. Ese es el estereotipo que tenemos de conflicto y es el que reina en la mayoría de la población. Pero necesariamente el conflicto no tiene por qué ser o percibirse como negativo, pudiendo ser de muchos tipos. Es necesario entender los conflictos como una situación en la que se exponen diferentes perspectivas sobre una misma realidad. Si valoramos la posibilidad de que la otra parte pueda darnos una mejor visión del hecho que genera el conflicto, nuestra reacción y disposición hacia el mismo mejorará incrementando además la posibilidad de que el conflicto se resuelva de una manera positiva. Asumiendo que hay otros factores que afectan a los conflictos interpersonales, si tuviera que destacar aquellos que más ayudan a su resolución, me quedaría con los siguientes. Por un lado la perspectiva, en segundo lugar la asertividad y por último la confianza. Por lo general vivimos pensando que el mundo es tal y como nosotros lo percibimos, sin llegarnos a plantear que hay zonas de ese mundo que se escapan a nuestra perspectiva. En relación con esto, cabe detenerse en la distinción que existe entre dos claves del lenguaje, el hecho y la opinión. Los hechos son elementos objetivos. Por ejemplo, podemos decir, en la sala hace 22 grados de temperatura, o Pepe ha llegado esta mañana a la oficina a las nueve y media. Sin embargo, lo que solemos trasladar es nuestra percepción sobre la realidad, es decir, nuestra opinión. Y ante este ejemplo podríamos decir, en esta sala hace mucho frío, o Pepe ha llegado muy temprano. Otra persona distinta podría decir, ¿en esta sala hace mucha calor? ¿O qué tarde ha llegado Pepe? La mayoría de los conflictos se originan porque una misma realidad es vista de una forma distinta y contrapuesta entre dos personas. La primera persona del ejemplo puede conocer que Pepe ha ido a una gestión en cliente que le podía haber llevado hasta más tarde de las 9 y media. Información que desconoce la segunda persona. Cada una de ellas configura por tanto su opinión en base a lo que conoce y percibe actuando conforme a ello sin pararse a pensar qué es lo que la otra persona conoce y percibe. Según mi experiencia, para minimizar el impacto negativo de la diferencia de opiniones en los conflictos, deberíamos hacer preguntas que nos permitan conocer mayor información sobre el hecho, de forma que nuestra visión esté lo más cercana posible a la realidad. También creo que deberíamos plantear nuestra opinión como lo que es, una visión parcial de la realidad y dejar espacio para que otras personas aporten su visión. De esta forma, generaremos espacios de encuentro y debate constructivo, alejándonos de posturas inmovilistas que generan confrontación y un debate improductivo y en ocasiones destructivo de las relaciones con los demás. En definitiva, se trata de lograr un mayor entendimiento sobre la perspectiva de la otra parte, conocer sus necesidades, expectativas e intereses, lo que nos permitirá tener una visión más completa del hecho que está generando o que pueda generar un conflicto. Bien, hoy tenemos con nosotros en el canal a Fran Navarro. Fran Navarro es un, aparte de youtuber, colega mío, especialista en desarrollo de recursos humanos y en general todo lo que es la gestión de personas. Y como acabamos de ver su vídeo, yo creo que lo mejor es que pasemos directamente a presentarle y también a, a hacerle una serie de preguntas de las cuales tengo mucha curiosidad. ¿Qué tal, Fran? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Iñaki. Encantado bueno, y agradecido de poder eh, permitirme que me en tu canal un nada, nada, nada. Es, es un lujazo, es un lujazo. Eh, bueno, para los que no le conozcáis, Fran Navarro tiene su, su canal de YouTube también, que dejaremos en la descripción del vídeo. Eh, si no me equivoco, Fran, se llama Fran Navarro también el canal, como tú. Correcto, correcto. Vale, perfecto. Fran es, es psicólogo, actualmente es gerente de proyectos de consultoría en una de las... Eh, consultoras más grandes españolas en DOP y anteriormente ha sido técnico de recursos humanos también en otra, en una de las empresas más grandes de España, también en, en Eulen. No sé si echas de menos algo en la, en la presentación, Fran. Nada, perfecto, perfectamente resumido. <risa> Simplemente que, que resido en, en Sevilla, en la que estoy adoptado de hace ya unos cuantos años, casi 20, ya casi más que en mi ciudad natal. Eh, y por aquí eh, desarrollo fundamentalmente mi servicio y os espero a quien, a quien quiera. En, en, en agosto es mala época, <risa> Intentemos venir a fecha. Sí, sí, sin duda. Muy bien, bueno, pues, pues tengo aquí apuntadas unas preguntas, Fran. Espero que, que, que, bueno, que te resulten que van muy en línea con el vídeo que acabamos de ver en el canal, el que está relacionado a, a gestión de conflictos y sobre todo tenemos especial curiosidad aquí en Estrategia y Personas, eh, sobre esa exposición que haces, yo creo que, que brillante, acerca de cómo nos aproximamos a los problemas, porque ya no es tanto cómo los gestionamos, sino muchas veces simplemente eh, de qué manera nos acercamos a ellos. ¿no? Entonces, Muy bueno, si, si te parece, paso a hacerte estas preguntas que habíamos Perfecto. anotado por aquí. Perfecto. Muy y bien. Para. A ver, la primera, que, que nos despierta bastante curiosidad. Como te digo, es muy interesante la naturaleza del conflicto que expones en tu vídeo y además lo tratas como algo natural, enriquecedor, en tu experiencia personal. ¿Crees que es algo fácil de practicar o, o crees que es algo muy complicado, que a veces los consultores hablamos de ello, pero que no terminamos de dar con la clave? <risa> Yo considero, ya aquí que sobre todo cuando tienes, eh, tomas conciencia de la, de la posibilidad que tienes de influir en el resultado, cuando tomas una concepción positiva de ese conflicto, eh, el, el practicarlo, el ponerlo en práctica, es muy sencillo. ¿vale? el hecho de ser proactivo y no ser una, un sujeto pasivo a lo que pueda acontecer. ¿vale? Cuando tomas esa conciencia de que el resultado final va a ser distinto si tomas un, una posición u otra frente a una situación con un hecho concreto, donde puede haber una disputa, un, eh, un encuentro de intereses en muchas ocasiones, o simplemente una diferencia de perspectiva, eh, en ese sentido, te paras, reflexionas, analizas, preguntas, obtienes información y a abordas el conflicto o la situación que puede ser potencialmente conflictiva de una manera positiva. Sí. Y algo y algo fundamental que es eh, eh, no suponer o presuponer malas intenciones de los demás. Yo creo que eso es una de las grandes claves para poder resolver conflictos. ¿vale? Sí. Cuando se generan eh, y van a mayores es porque hay una emoción detrás, en negativa. Nadie es alternativa viene de una interpretación que hacemos de un hecho concreto o de un comportamiento. Cuanto más conscientes seamos de que ese, esa interpretación tiene mucho que ver con cómo lo vemos y no lo que la, realmente la otra persona hace, es cuando nos podemos parar a pensar y decir, oye, realmente, eh, ¿qué está ocurriendo? ¿Cómo lo estoy valorando? ¿En qué me puedo estar equivocando? Y, por tanto, eh, vamos a profundizar un poquito más en, la, en los hechos concretos. Eh, yo sé que tú tienes niños... Sí, yo pequeño, yo también tengo hijos un poco más mayores. Eh, y eso me hace pensar que posiblemente estemos a tiempo, ¿no? De tratar todas estas cosas más emocionales con ellos, ¿no? Pero tú no, no crees que este... Eh, un poco el proceso del que hablas en tu vida, ¿a veces es un poco una guerra perdida con los adultos? Una guerra perdida con los adultos, ¿no? Sí, en el que no crees que a veces es, es difícil que adopte una postura más flexible, ¿no? De cara, como estás comentando, ¿no? De no, vale, no prejuzgar sí, sí. de cara a los potenciales conflictos. Vale, es cierto que, que, bueno, cuando somos adultos eh, se nos presupone, y es cierto, que nuestras personalidades están más conformadas, ¿vale? Que tenemos una serie de comportamientos, de hábitos, eh, que nos hacen comportarnos de una manera más, más constante ante diferentes situaciones y en las que se nos presupone cierta inflexibilidad. Pero, sin embargo... Fíjate, yo tengo dos niños pequeños, uno de dos sí. y de 7 años, eh, también te pones a plantearte, si intentas razonar y racionalizar las situaciones con un niño pequeño, lo complejo que es. Yeah. No sé si, si te ocurre, ¿vale? Sí, Entonces, sí, bueno, sí. Y, y bueno, cuando ya son preadolescentes o adolescentes, eh, como creo que es tu caso, pues entiendo que ahí la emoción tira mucho del comportamiento de la persona y en menos eh, existe una mayor dificultad para racionalizar las situaciones y llevarlo uh -huh. a un terreno eh, de, de mejor entendimiento. Sin embargo, con los adultos ese terreno se puede dar. ¿vale? Esa situación o ese aspecto puede ocurrir en mayor medida. Eh, yo tenía un, o tengo, tengo, un buen cliente y amigo eh, que dice que no somos eh, seres eh, racionales sino que somos seres racionalizadores de emociones. Sí. <risa> sí. Tenemos emociones y aprendemos a racionalizar esas emociones y a gestionarlas de manera adecuada. Sí. Eh, eso, para un adulto, eh, por mi experiencia, creo que es mucho más eh, fácil y sencillo que para un adolescente o un niño. En el sí, que ciertamente funcionan otro tipo de comportamiento, ¿vale? Si nos vamos a las ramas de la psicología, a las ramas del de conductismo, pues funcionaría más por, eh, por reforzamiento y castigo, por ensayo y error, ¿vale? En otro tipo de, de, de relación con estas edades. En edades más adultas, con mayor madurez, tienen mejor capacidad para racionalizar esas emociones, quizás es más eh, sencillo oye, pero tenemos que pretender, o tenemos que pensar, o tenemos que creer que la otra persona puede cambiar. Si pensamos claro. que no puede cambiar, mal vamos. Cierto. Me ha, me ha gustado mucho la, es que la definición esta que hace tu, tu cliente. ¿eh? ¿Cómo sí, sí. Me, me ha parecido muy buena. Dale, eh, Felicítale de nuestra parte. también. Lo haré, de parte. <risa> eh, eh, y, ¿Y qué consejo le darías tú? Si, ya sé que es complicado dar consejos, sí y que depende mucho de cada una de las personas, ¿no? Pero, ¿qué consejo le darías a alguien que quisiera elevar, elevar un poco su umbral del conflicto, ¿no? que creo que a veces es nuestro problema en el día a día sí. y que nos genera también mucha ansiedad y más conflictos de los necesarios. ¿no? De manera que, que pueda centrarse en ocuparse de tratar de los problemas que realmente son importantes ¿no? y que no saltemos a la mínima. ¿no? Uh -huh. Sí, eh, bueno, yo creo que cuando me hace esta pregunta eh, me vienen a la cabeza diferentes personas que eh, las que tú ves uh -huh. que parece que tienen un cenizo encima y es que todo lo que ocurre está provocado porque la gente está en contra de ella, ¿vale? Y está continuamente metiéndose en 50.000 peleas que unas le van, o le vienen en mayor medida y otras que ni siquiera van con ellas. Eh, eso es lo que hace, y si lo vamos, a, lo llevamos al plano de, de poner el foco en aquellos problemas que realmente son importantes y que van a provocar eh, un impacto en nuestro en nuestra vida a mayores en el medio a largo plazo, que si nos metemos en todas las peleas y nos desgastamos, pues ciertamente estamos... Eh, eh, primero, minando posibles relaciones positivas que podamos tener con esas personas a futuro, ¿vale? Con lo cual nos estamos complicando la asistencia y segundo, porque pues no vamos a tener una vara de medir de cuando realmente estamos en un problema eh, claro. gordo o, o es un problema mío. ¿vale? Claro. En ese sentido, el consejo que le podría dar a una persona en ese sentido Oye, eh, vamos a parece muy obvio, ¿vale? Pero yo creo que funciona vamos a contar hasta 5, hasta 10 antes de dar una respuesta que puede hacer que la relación se empeore con otra persona cuando observamos un comportamiento. Y sobre todo lo, un poco lo que decía al principio. Vamos a pensar que el comportamiento de otra persona no tiene por qué ser malintencionado contra nosotros. Yeah. Siempre busca, y yo creo que esto es clave, siempre busca un efecto positivo para ella. Y si ponemos el foco ahí, el comportamiento de una persona con respecto a nosotros o a una situación en la que nos afecta está buscando un beneficio para esa persona, no un perjuicio para nosotros. Si somos capaces de ver eso... Y somos capaces de analizar cuál es el beneficio que busca para ella, pues no nos lo tomaremos a lo negativo y no entraremos en pelea con esa persona o en disputa, o al menos nuestra emoción no va a ser tan negativa de inicio. Cierto. ¿Vale? Sí, ¿Tanto? yo creo que al final deberemos posiblemente desarrollar como una especie de, de detector de cuándo podemos generar un conflicto innecesario, ¿no? Totalmente. totalmente. Al final, eh, eh, oye, que hay, hay veces que se confirma, ¿eh? que nos tomamos los 5 o 10 segundos, eh, analizamos la situación y por más vueltas que le dé este tío, esta tía va contra mí, ¿vale? Lo quiero hacer para fastidiarme. Pues ahí te, cuando tenemos que plantear realmente esa situación, eh, qué tipo de problema nos conlleva, vale, si es una persona con la que voy a coincidir dos veces en mi vida y no me interesa o no me, eh, eh, no me lleva ningún beneficio meterme en pelea con esa persona, por pues lo mejor mi decisión es evitar el conflicto. Oye, pero si es una persona con la que todos los días tengo que encontrarme en la oficina y además tenemos dependencia jerárquica o tenemos una relación... Eh, ...de colaboración dentro de un departamento o interdepartamental... ...oye, ojito, pues ahí tenemos que resolver el conflicto. ¿eh? Tenemos Bien. que mm, valorar el por qué ocurre eso, qué historias pasadas... ...pueden estar provocando que esa persona tenga ese comportamiento conmigo... ...qué ha podido ver en mí eh, que le haya podido molestar... ...e intentar restablecer la situación a un momento en el que haya un mejor entendimiento. ¿vale? Eso es a través de conversaciones, preguntas y en ocasiones pedir disculpas... ¿vale? ...porque hay comportamientos que hemos podido hacer con más o menos intención que la dos sí. personas llevan en su recámara Entonces ahí hay que esos son los problemas que tenemos que resolver, digamos en primer en primer orden. Porque si hablamos sí. de fuera del entorno laboral y no vamos al entorno familiar de pareja, pues, pues esos son los más gordos. <risa> esos son los más gordos. Los video, ¿no? para, eso es para otro vídeo, ¿no, Eso es para otro vídeo. Eso lo tenemos que poner en nuestra escala de urgencia e importancia eh, en lo más importante y urgente, ¿vale? sí. Sí, quizá un este. poco la clave también, Fran, es lo que comentas en otra parte de tu vídeo, ¿no? De cómo utilizar la, la asertividad como una herramienta. Uh -huh. Totalmente, sí, sí, sí. Eh, en, en ese sentido, eh, bueno, ya lo dice el refrano popular, no es tantas veces lo que dice, sino el cómo lo dice, ¿vale? eh, eh, Eso quizá hace más daño del propio mensaje en sí eh, y, y, y tener en cuenta que el contexto afecta a la relación, al conflicto y al cómo se puede resolver es importante. ¿vale? No, no es lo mismo decirle algo negativo a una persona eh, sin esperárselo, sin crear el contexto, sin, sin hacer un poco, como se denomina en el tema del feedback, la técnica del sándwich, ¿vale? de claro. darle un poquito de, de, de cariño antes y después de aquella, eh, aquel elemento que le tienes que recriminar a una persona, no es lo mismo hacerlo de, de buenas a primeras o de pronto, que hacerlo generando un contexto, ten, exponiendo eh, la situación con un hecho, y no eh, desde la parte más emocional, que es más fácil de combatir o de rebatir, ¿vale? sí. eh, exponiendo cuáles son los resultados eh, negativos de seguir actuando de esa manera por parte de otra persona y cuáles son los sí. efectos positivos de cambiar su comportamiento y hacer una petición concreta para la ¿vale? Eso tiene que ver mucho con, el, con lo que es la conducta asertiva elemental. ¿vale? Exponer el hecho y hacer peticiones adecuadas mmm, que ayuden a respetar mis derechos en una situación en la que la otra persona pueda entender el cómo su comportamiento me está afectando. Pues si tengo en cuenta todo eso y lo trato de una manera adecuada, pues la posibilidad de que la otra persona reaccione positivamente a mi petición va a ser mucho, eh, mucho mayor que si lo hacemos de una manera brusca, eh, de manera impositiva, con gritos, con, eh, con exigencias, que la otra persona puede reaccionar poniendo una barrera, o si nos vamos a la parte más, más de, del comportamiento pasivo, en el que simplemente no lo pedimos, ¿vale? ni decimos a la otra persona lo que queremos que cambie en el sentido posiblemente evitemos el conflicto pero no estamos resolviendo el problema ¿vale? el problema sí, sigue sí. estando ahí entonces la asertividad es clave hacerlo de manera adecuada eh, sopesada, con cordialidad eh, teniendo en cuenta cómo otra persona se lo puede tomar pero haciéndolo es lo que lo que tenemos que intentar abordar para que le, un poco lo que decía al principio para que la cosa al final cambie y suceda ¿vale? si, sí. no, si, si no si si no actuamos si no pedimos si no eh, opinamos el entorno va a seguir así y nosotros vamos a estar más o menos fastidiados, ¿vale? Sí, sí. sí además, lo que lo que dices es importantísimo, ¿no? Tener en cuenta el cómo y no solamente el qué, ¿no? No solo las razones, sino todo el envoltorio emocional, ¿no? Que comentábamos Totalmente. antes, ¿no? Que es importante. Bueno, en cualquier caso, para todos los, los seguidores de nuestro canal, vamos a dejar también en la descripción del vídeo el, el acceso directo al, al vídeo y al canal de, de Fran. Fran, te agradecemos un montón que hayas estado hoy con nosotros. Agradezco yo que me hayas invitado, Iñaki, y que me hayas dejado colarme aquí dentro. Sí, sí. Y seguro que hay más ocasiones de, de, que, nos, de que nos veamos y poder compartir algún otro vídeo. Muchas gracias, Fran. Hasta muy pronto. Muchas gracias a ti, Iñaki. Hasta luego.